Hoy te mostraremos cómo cancelar un CFDI desde el portal del SAT 2022. Abre tu navegador de preferencia. En la barra de direcciones, escribe www.sat.gov.mx y presiona la tecla Enter para acceder al portal. Ubica en la parte superior la sección de iconos de acceso rápido. Encuentra la opción factura electrónica y da clic en esta. Se desplegará un listado y daremos clic en Generar tu factura. En esta pantalla, deberás ingresar tu RFC y tu contraseña. No olvides llenar el campo captcha para verificar tu sesión. Cuando termines de escribir tus credenciales, da clic en el botón Enviar. Ya que hayas ingresado, verás una nueva pantalla donde podrás consultar Facturas emitidas y recibidas Recuperar descargas del CFDI y consultar solicitudes de cancelación Da clic en la opción Consultar facturas emitidas Podrás consultar por folio fiscal O si no cuentas con este, puedes consultar por fecha inicial de emisión y fecha final de emisión Con RFC del receptor, estado del comprobante y tipo de comprobante Cuando tengas esta información, da clic en el botón Buscar CFDI. En la parte inferior, aparecerá el CFDI que coincida. Selecciona la casilla del lado izquierdo y luego da clic en el botón Cancelar seleccionados. Para esta versión 4.0, aparecerá una ventana flotante para registrar el motivo de cancelación. Da clic en el menú desplegable y selecciona entre las opciones. Comprobante emitido con errores con relación Comprobante emitido con errores sin relación No se llevó a cabo la operación Operación normativa relacionada con una factura global Una vez seleccionado el motivo, da clic en el botón Cancelar seleccionados Al finalizar la solicitud, será enviada para aceptación en caso de ser requerida Estaremos compartiendo más videos como este sobre los cambios en esta versión CFDI 4.0. Gracias por formar parte de Familia Census.